El famoso YouTuber genera ingresos millonarios a través de su canal de YouTube, así como de patrocinadores y otros negocios. ¿Cuánto gana por mes? Siéntate que te contaré la astronómica cifra. Aunque pudiera parecer que Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, es un youtuber alocado que regala miles y millones de dólares a la gente a su paso y con lo cual tendría grandes pérdidas de dinero, la realidad es que no hay nada más lejano que ello, pues es justo la filantropía publicitaria la clave del éxito del estadounidense y también de su inmensa fortuna. Y es que, a pesar de que el famoso youtuber de apenas 24 años de edad se caracteriza por regalar mucho dinero en sus retos virales y su apoyo a obras de caridad y otras causas sociales, se trata tan solo de una inversión del también emprendedor para atraer más y más seguidores y con ello incrementar su fama también los millones de dólares que le dejan en su cuenta. Es así que Mr. Beast ha podido amasar una inmensa fortuna pese a su corta edad, pues de acuerdo con medios como Celebrity Network y Forbes el youtuber nacido en Kansas tendría hoy en día un patrimonio estimado de 25 millones de dólares, teniendo como principal fuente de riquezas los ingresos por sus videos publicados en YouTube, cifra que no es de extrañarse, toda vez que Celebrity Network también ha reportado las ganancias que tendría Mr. Beast al mes, provenientes tan Solo que las reproducciones de sus videos a través de todos sus canales de YouTube Serían de al menos 1.4 millones de dólares Mientras que Forbes dio a conocer que estaría ingresando hasta 8 millones de dólares De sus patrocinadores cada mes Como si fuera poco, también genera gran parte de sus ingresos A través de la mercancía que vende en su tienda en línea Lo cual estaría embolsándose alrededor de 2 millones de dólares por mes De acuerdo con el primer medio De esta manera y sin contar las ganancias de otros de sus negocios El servicio estaría ganando cada mes alrededor de 11.4 millones de dólares